Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. Otra vez puse la radio y salió nuestra canción Esa que tú me dedicaste diciendo te amo mi amor Y recordé que mencionaste que no habría otro como yo Que no me alarme, que para ti él era solo otro amigo Y te encuentro de la mano repitiendo ese brazo Pero esta vez no era yo al lado, era otro el que cayó Que nunca sintió ese cariño que algún día ya me dio Y que era el primero que en su vida ya genuinamente y no entiendo cómo al resto, diciendo que todo lo nuestro no es lo mismo y que perdimos el camino. Y tomo la copa de vino, y ya no entiendo que la hora te da tu puesto, que la hora es mejor que el resto. Mientras perdía mi camino por tirarte el universo, me pierdo y no entiendo cómo seguir lo mismo. No Sé cómo sigo vivo de tanto recuento Y no quiero admitir que por ti pierdo el tiempo A veces me motivo y salgo por un tiempo Y no puedo evitarlo. lo extraño tu cuerpo Me tomo un par de copas, recuerdo tus besos Y cómo nos comíamos en cualquier momento Verte así me hace feliz, son Si es así, no hice que todo te de mí Y ya no quiero permitirme que todo sea pasado Y no puedo decidirme si eso ya ha pasado Cuando en el amor tengo el ha pasado Y no puedo entenderlo todo y no entiendo cómo ha pasado el tiempo Y ni un trago me va a olvidar Todo el dolor que aquí siento Pero sirva otro don Un trago de ron Que me explique qué pasa, qué pasó Porque ya no entiendo Cómo le mientes al resto Diciendo que todo lo nuestro No es lo mismo y que perdimos el camino Y tomamos la copa de vino Y ya lo entiendo que la hora te da tu puesto. Que la hora es mejor que el resto. Mientras perde a mi camino por tirar del universo. Y ya no entiendo, ya no entiendo ni qué nos pasó. Y no te entiendo, nuestro parece que pasó. Y no entiendo, es que soy un momento, ya nos alejó. Y ya no entiendo ni cómo. No te entiendo, si sí, no pido oh, tanto oh, No me entiendo, no me entiendo No te entiendo Como oh, oh, oh, oh, no oh, entiendo oh, oh. el beso Diciendo que todo el No es lo mismo No te entiendo